Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión TIC Academy. En este vídeo os voy a enseñar a utilizar InnoReader, uno de los mejores agregadores de contenidos que tenemos a disposición en Internet actualmente. Gracias a esto vamos a poder aprovechar la tecnología de la sindicación de contenidos. Lo que vamos a lograr es que en vez de tener que hacer un acto proactivo de visitar constantemente nuestras webs favoritas, nos vamos a sindicar a su contenido para que cada vez que haya una novedad nos llegue la información a nuestro agregador de contenidos. Esto nos va a servir para ser mucho más eficientes en nuestra gestión de la información en Internet y que tengamos unos flujos de información permanentes de buena calidad. No queremos que un algoritmo decida qué es relevante y qué no para nosotros entonces sin más vamos a pasar al tutorial no sin antes decirte si te gustan estos tutoriales suscríbete al canal y marca la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que cuelgue nuevos contenidos en el canal vamos a aprender a utilizar la interfaz de InnoReader a través de la app mobile lo cierto ahora veréis algunas imágenes es que la aplicación en su versión de navegador web es tan completa que llega a ser compleja por ello como daría para un curso entero vamos a centrarnos primero en empezar a utilizar la herramienta eh, con la app mobile y luego ya iremos profundizando en mayores configuraciones y aplicaciones en primer lugar vemos que abrimos signo reader y se adapta perfectamente tanto a una versión vertical como horizontal en, en el menú de hamburguesa de arriba a la izquierda tenemos el menú eh, donde vamos a ver una opción, donde están todos nuestros artículos a los que hemos, eh, nos hemos indicado, eh, la típica opción de destacados con aquellos que hemos eh, destacado especialmente porque queremos leer más adelante o lo que sea, aquí un desplegable con nuestra biblioteca y bueno, diferentes configuraciones que ahora explicaré qué son, y luego ya llegamos a nuestra parte de suscripciones. Esto para quien haya utilizado otros agregadores de contenido como pueda ser Feedly se tratan de nuestros feeds, de aquellas fuentes de información que estamos utilizando. Para suscribirnos simplemente tenemos que pinchar en más y nos saldrá el típico buscador por temáticas donde podríamos encontrar diferentes contenidos de interés por etiquetas, en definitiva, por categorías. Pero podemos bien buscar a través del buscador de InnoReader o podríamos... Eh, ...enlazar directamente nuestro feed con la URL exacta... ...pinchando en la opción de arriba del todo a la derecha. ¿Vale? Pinchando aquí podemos copiar directamente la URL. Entonces vamos a poner un ejemplo... ...vamos a visitar una web... ...con el navegador estándar... ...elpaís.com... ...y bueno, en elpaís.com podemos encontrar... ...las diferentes categorías de RSS visitando el final del todo de el periódico y bien escondido para evitar que la gente utilice las rss y reduzcamos el número de clics por publicidad vemos que vamos a encontrar rss clicamos y nos podremos indicar a los diferentes contenidos en los que está dividido el periódico en este caso pues veremos las diferentes secciones las eh, diferentes eh, zonas territoriales, temáticas, etcétera. Por ejemplo, nos vamos a sindicar a, bueno, pues a tecnología, ¿vale? Clicamos en tecnología, nos va a aparecer la típica eh, página llena de código que no nos interesa para nada, solo necesitamos esta URL. Así que pinchamos, la copiamos. Bien, y ahora vamos a volver a nuestro InnoReader. Y... Vamos a pegar esta URL y, repito, pegar y suscribirse. Ahora nos va a salir una notificación de que nos hemos suscrito adecuadamente y si vamos a nuestro menú, vamos a ver cómo dentro de suscripciones tenemos aquí la portada de tecnología del de país. Bien, ahora, ¿qué queremos? Añadirlo a un feed en concreto esto para quien conozca Philly eh, nos pediría una categoría por defecto para poder suscribirnos para poder sindicarnos a ese contenido en el caso de no reader no es necesario eh, pero ahora para poder añadirlo a una de nuestras categorías de nuestros eh, feeds simplemente pulsaríamos encima dejaríamos pulsado nuestro nuevo eh, nuestro nuevo RSS y le daríamos a asignar a nueva carpeta aunque refleje carpeta estamos hablando de un orden de categorías y podemos eh, sí, podemos indicar una fuente a diferentes categorías al mismo tiempo en este caso nosotros lo vamos a configurar en tecnología clicamos en tecnología veis que podríamos añadirlo a otra carpeta o a una nueva carpeta y pinchamos pero bueno nosotros lo vamos a dejar en uno solo y le damos a listo bien ya estamos eh, sindicados al contenido que va a colgar eh, esta fuente de información con los blogs, eh, ya sabéis que con la UR es, eh, URL estándar eh, podríamos indicarnos sin ningún problema. vale Por ejemplo, bueno aquí ya tengo mi blog sindicado, pero es simplemente a través de https2.2 barra eh, ya nos valdría, no tendríamos que buscar la fuente de RSS o FITs en, en la web. Eh, a partir de aquí tendremos bien clasificadas nuestras suscripciones y pinchando aquí en el, en el lapicero podríamos eh, configurarlas, podríamos reeditarlas, cambiarles el nombre, cambiarles el orden para que decidamos qué prioridad tienen, eh, ordenarlas de forma alfabética, etc. Y pinchando en más podríamos volver a eh, buscar. Por otro lado, eh, InnoReader, aparte de la sindicación a, a webs de relevantes, a fuentes relevantes para nosotros o nosotras, eh, tenemos la opción de crear en bibliotecas las etiquetas. Las etiquetas son una categorización de aquellas noticias que hemos leído y nos parecen interesantes. Os pongo un ejemplo. Si abrís eh, mi guía de uso de LinkedIn para trabajo social, ¿veis? podéis leerla de forma cómoda, con un fondo plano, ¿vale? Sin publicidad, etcétera. Uno de los elementos principales. Y veis que está la opción de tag, de etiqueta. Clicamos aquí y podemos crear una etiqueta para categorizar ese artículo. Entonces nos va a guardar ese artículo con a ver, guías, por ejemplo. Guías. ¿Vale? Y listo. Pinchamos OK y nos va a guardar este artículo con la categoría de guías, ¿vale? Entonces, de esta forma, tendremos dos opciones de categorización. Por un lado, el de las fuentes, que son los feeds, las fuentes de información, a lo que nos indicamos, que están aquí en las suscripciones, ¿vale? Si utilizáis eh, Feedly, estaríamos hablando de los feeds, y... Por otro lado tenemos las etiquetas eh, de contenidos que podríamos o visualizarlas así todas de golpes de golpe o podríamos tener aquí las diferentes etiquetas que hemos creado en el menú. Pinchamos en guías y encontraremos la que acabamos de añadir. Eh, os animo a cacharrear con InnoReader. Es una herramienta brutal. Realmente yo he utilizado durante muchos años Philly eh, he enseñado a mucha gente a utilizar Philly, pero ahora han decidido capar a tres eh, fits en su versión free, lo que me parece ridículo. Y bueno, pues eh, aquí tenemos eh, 150 fuentes de información eh, de forma gratuita. Además, las podemos clasificar de tantas etiquetas como queramos sin ningún problema. Y os puedo asegurar que cuando veáis la versión web vais a, bueno, a alucinar con la cantidad de posibilidades eh, que tiene. Así que, bueno, espero que os haya gustado InnoReader. Y si una vez empezáis a utilizarlo o una vez hayáis visto el, tutolar, tut el tutorial, queréis que profundice, que vuelva eh, nuevos vídeos o que haga un curso específico de sindicación de contenidos y gestión eficiente de la información, por favor, ponérmelo en los comentarios si te ha gustado este tutorial suscríbete al canal y pincha en la campanita para recibir notificaciones cada vez que cuelgue nuevos tutoriales si te ha quedado alguna duda déjalo en tus comentarios y enseguida os contestaré